Juan Antigua Javier, gobernador de la provincia de Duarte, se refirió este lunes sobre el plan de asfaltado que solicitó para este municipio de San Francisco de Macorís. Eh, nosotros hace aproximadamente, qué sé yo, 10 día días aproximadamente que le enviamos una comunicación al señor ministro de Obras Pública, señor Gonzalo Castillo, solicitándole que ponga en práctica el afectado de San Francisco de Macorís, en vista de que ellos vinieron hace alrededor de seis meses y en la comisión enviada por obra pública eh, estuvieron en San Francisco de Macorís y se hizo un levantamiento de toda la calle de la ciudad con el propósito de de afaltar eso en un, en un tiempo sumamente corto para comenzar eso no se ha producido nosotros sabemos que que hay una demanda perentoria de, de, del asfalto en San Francisco de Macorís nosotros queremos que el señor Gonzalo Castillo que es un hombre eficiente en en su desempeño, eh, queremos que mire para San Francisco de Macorís y que sepa de que estamos esperando el afectado. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.